bonito un caribolitos, un acordeón, un amor, moda. Este, su papá ya no está, pero estoy yo, yo. Pero para regañar usted soy yo. Usted tiene apenas 20 años, yo tengo el doble de la edad suya. Y su papá me quería mucho. Y él me dijo en varias ocasiones, ese es como un hijo tuyo. Yo me estoy creyendo el papel. Así que hágame caso. ¿No, yo? Bueno, vamos a merenguear para que suelte los dedos. Es que todo lo ha tocado de adentro, adentro, la mitad. Tiene que bajarle al bombeo. El bombeo deja, la gente no se vuelve, deja la, la destreza, la deja. Claro, el, el bombeo atrofia, el bombeo atrofia la agilidad. Tiene que bajarle. Bombee de lunes a nueve. De viernes a domingo no bombee. <risa>